uno consigue, se quiten seguido que, que está estamos que acá abajo, abajo, conmigo, acá. Te, andemos juntos, andemos juntos. Voy a ir Una munición y esto. Se tiró. Ah, ya vi que cayó el helicóptero. No. Tengo uno, tengo uno, tengo uno No es el buen este, que se abajo. tiró No hombre, ya lo... ¿Cuántos son? Es uno, es uno, uno Vení está atrás tuyo el tipo está ahí por ahí el uno está por ahí por ahí en mi placa de esta Anda por ahí Mierda, ahora otro más cuidado cuidado uh me mató no. me agarró sin munición pues. ah pero el es que de la m 3 tenía munición y no cayó Corre, corre, que te come los perros, maldito. Buena. Activa, tío, la, activa, la falta 26. Ya caigo, ya caigo. Me hay placa que estoy en el parqueo. Voy, voy, voy, a ayudar al parqueo. Te alcanzo rápido Ve Voy por Tengo otro acá arriba conmigo Si quieres me ayudan Si quieres Tengo obligación Engaging zombies Re abajo, hay dos, re abajo. Mira uno aquí arriba, el perro. Hay uno a la izquierda, a la izquierda hay uno. Se lanzó, se lanzó, se lanzó uno, arriba. Bueno. El airdrop coming. Se lanzó otro, se lanzó otro. No, no. Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. aquí ah, perdón, no se sé pone dónde esto. Abajo. Ay, marica, cómo va a tirar ese helicóptero ahí. Para arriba, espérame. Ahí aquí está, está por aquí. Está por aquí el otro. Ahí abajo, ahí abajo, que está ahí. Ya, ya lo vi, velo aquí, velo aquí. Está invisible, está invisible. Pero ahí lo hay, está frente, ve, ve, ve. Me tiro, debe debe. Debe. Debe me tiró, me me tiró. De la zona. El telicóptero, el telicóptero. Ay, nada más tengo 40. Eh, 40, 40, 40. 40 munición en blanco. <laughs> coming. vamos? El Vamos a la caja, y dos cajas seguidas, ¿A ¿no? A a... mira, mira dónde va a buscar la placa, mira dónde va a buscar la placa, a ver. Ya lo vi, ya lo vi, ya Pero lo vi. Pero no se tiren. No ponga el helicóptero en la Ahí mitad de la Va a buscar la tengo. placa. Va a buscar la placa de los demás, no lo de Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Eso. Lo mataron. 20-20, vente, vente, que no debe tener nada. Sí, sí. Vente, levente. Vamos a las cajas que están solas. Ah, ya llegaron ya a coger uno. Pasan por mí. Vente. Bueno. Desaparecieron las dos cajas. Desapare Ahí están las otras. Ahí está la otra. Desaparecieron las otras dos. Habían dos sin abrir. Vamos no a esta. ¡Listo! No El chorro. tengo munición. ¿De qué? Yo tampoco. Sí, yo la de blanca, y... de Tenemos gente ahí, abierto. En la caja, ya la abrieron. Entonces, sí, la no vamos se, a la casa a buscar munición, devolvamos a esta casa a buscar Espera. ¿Vamos a ¿Vamos de munición. Espera. un poquito, ¿cómo va a decir gente? En tu carro en sí. carro carro un carro, un Me llevé una, está tocado. Enemy? Toca esta conmigo. Hay otro manito, pero no sé dónde está, weón. Ah, miralo ahí, ve. ¿eh? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá, yo? Supply box here. Vete, vete, vete, vete, vete. vete, vete. Ya, lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya te vieron, te vieron, te vieron. ¡Buenísima! Oh. <risas> Oye, <Vena>. ¡Palomo! <risas> están hablando por micro, ¿no? Sí, están hablando. Claro. Mira, mira, mira, mira, mira. Le dio la madre. Ya pensaba que yo íbamos a perder sí, Hay que tener fe, viste. Perfecto. No llegaron ni siquiera a levantar el algo Y apenas con una placa y media tenía puesta Es <risa> que se me trece el papá Se me trece papá. Pueden atender a ella con así, con, con más de 60 balas. Pero nosotros no vamos para allá, ¿no? Sí, venga, venga, okay. que aquí. No, pero la zona, la zona, lo que yo digo. Tiene que buscar un auto. Buscar un auto? Eso es lo que yo digo. Vete de ahí, vete de ahí. Ya, ya yo busco un auto ya. Ay. No, caigan, caigan, ay, que ahí hay, no, hay un no, auto. No. Ahí hay un auto, al lado, al lado, al lado, al lado, otro lado, amigo, ahí hay un auto, ahí al lado de la calle Ah, no, yo tengo, yo tengo. Una es para tener. Igual yo tenía una, igual tenía una. Snowboard. Toma la caja, no. Eso antes avanzaba más rápido. Sí, todo eran muy feo. Sin embargo, he visto personas que andan rapidísimo en eso, no sé cómo lo hacen. A la caja de arma. Yo voy a estar. El airdrop está llegando. Me doy por la caja de arma, voy con ustedes Estoy lejos Me mm, voy. Mm, este... este. Elis si llega gente, ¿verdad? no sé siguiente, por ahí hay una... Aquí arriba. Ah. ¿Qué? Que hay una escondida. Ya, ¡Ay, maldita escopeta, men! Acá hay un equipo No vengan no venga a buscar porque tiene, pusieron trampas Ya terminen ustedes Eran tres en un equipo Era seguido el arco Nada más lo vi el sol Necesito municiones, municiones, municiones de